Buen día, perlas prá, a amigas, y bienvenido una volta mes a la represa, un programa de trellat. Como cada semana, pues está importando un programa molt especial a con un convidat de a especial. Ahí que una semana mes en el nostre convidat. Soy Álvaro Pons, eh, nací en Barcelona hace ya casi 50 años y soy profesor de la universidad en mi vida pública y en mi vida privada, lector de tegeos, o al revés. Eh, bé, eh, Álvaro, muchas gracias por haber respuesta a la nuestra crida y ve, como has dicho, eh, a la vida pública. ...pública no eres eh, profesor universitario... ...pero también pueden decir que en la vida pública eres... ...lector y crítico de cómic... ...sí, la verdad es que bueno, son cosas que... ...uno lleva en paralelo... ...y al final resulta que ambas se van superponiendo... ...una a otra... Eh, ...no, yo como lector de TVOs... ...no tengo un recuerdo en mi vida sin un TVO en las manos... ...he leído TVOs desde que tengo uso de razón... ...aprendí a leer con TVOs... ...y he seguido manteniendo esa afición... ...y no solo la he seguido manteniendo... ...sino que además pues me he dedicado al final a la crítica... ...a organizar cosas... Pero en paralelo, pues mi pasión por la ciencia me llevó a estudiar física, a tener la suerte de que en la facultad y a seguir trabajando alrededor de la física, en particular de la óptica. Ve, eh, para hacer el programa un poquito atípico y comenzaré en parlando de óptica, que no creo que siga una cosa muy habitual en las eh, prolíficas eh, intervenciones radiofónicas o fins i tot en, en prensa de todo tipo. Eh, ¿Cómo está el tema de, de la óptica? No? Porque es una cosa que a priori... Bueno, yo lo que pasa es que además trabajo en una, en una parte de la óptica muy particular, que es la, la óptica aplicada al ojo humano. Yo trabajo en, en lo que se conoce como física de la visión o ciencias de la visión humana. Y es una cosa rara, es una especie de biofísica. ¿no? Entonces, es una rama eh, muy potente porque... Todo el tema de cirugía refractiva, de problemas asociados a la presbicia o incluso en ramificaciones que no tienen nada que ver con la parte digamos oftalmológica como pueden ser pues temas tan, tan interesantes como la, el tratamiento y compresión de imágenes o la comprensión de cómo funciona el sistema visual pues eh, todo eso tiene eh, aproximaciones desde la física. Y es algo que realmente, pues, eh, estamos en ello todos los días trabajando y es una rama que yo creo que es tremendamente fértil, ¿no?, en este momento. ¿Y de FED cree que, fin, si tú ten, has tenido obra publicada, no? Sí, sí, efectivamente, tengo, pues, de, de la asignatura que yo doy, tengo un libro publicado, ya hace bastante tiempo, eh, pues, porque, bueno, vas trabajando, vas generando trabajo y, al final, pues, por tu propio trabajo, pues, piensas, bueno, pues, a lo mejor podría hacer algo de esto, ¿no?, y sí, bueno, son dos, dos ramas paralelas que voy llevando y evidentemente eh, las dos pues voy trabajando todo lo que puedo y, y sacándole el máximo de rendimiento a las dos. Uh -huh. eh, ¿Pero trobar alguna relación o el huy para y veo o son falta uis, no Bueno, es curioso, siempre han sido dos, dos facetas de mi vida que parecen completamente separadas y últimamente la verdad es que las estoy uniendo. Porque, por un lado, estoy dando unas charlas, eh, que dado por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes y en otros sitios, sobre eh, la ciencia del arte, o poco más o menos la ciencia relacionada con el arte, cómo la, la vista procesa el arte ¿no? y cómo el, el arte utiliza las capacidades visuales para generar trucos, para, para buscar trampantojos, etcétera, etcétera. Y luego también porque desde hace ya todo un año estoy dando charlas en institutos sobre la ciencia de los superhéroes, ...en la cual estoy mezclando ciencia con superhéroes... ...pues para aproximar la ciencia a los chavales... ...a través de pues, una divulgación que yo creo que es divertida. Sí, ¿no? Voy a decir, y a priori ningún otro varía ciencia en la ciencia ficción, pero... sí que Pero la hay, de hecho la palabra lo dice, es ciencia ficción... ...y por lo tanto tiene una parte de ciencia... ...y yo creo que hay que aprovechar pues, la capacidad que tienen los superhéroes... Para, pues, ...para entrar directamente como cuchillo caliente por mantequilla... ...en el imaginario juvenil... ...para pues, introducir también la curiosidad por la ciencia. ¿no? Uh -huh. De momento además entras en la otra parte de, de la teba obra... ...que es la obra dedicada... A... ¿Cómo, ¿Cómo le llama a ¿Comic, te veo? A mí me gusta te veo. Me no. he criado con te veo, me gusta la palabra te veo. Eh, la verdad es que el, la historieta, el cómic, el te veo... ...es un medio que tiene un serio problema de identidad... ...en tanto en cuanto muchas veces no sabe cómo nombrarse a sí mismo. Hemos visto muchas veces que a lo largo de la historia... Eh, el propio cómic ha intentado cambiar su nombre porque como siempre se le ha considerado algo infantil pues dejamos de llamarlos los para llamarlos cómics cuando eh, el cómic como tal volvió a ser identificado como algo infantil los llamamos cómics con X luego novela gráfica luego literatura ilustrada le hemos llamado de tantas maneras que yo creo que al final lo que es importante es dejar todo claro que estamos hablando de un arte de la narrativa gráfica una parte de la narrativa gráfica que lo llamemos como lo llamemos, todos sabemos que es contar historias con dibujos, y eso, pues a mí me gusta llamarlo TVOs, es como me crié y como aprendí a, a usarlos. Y en cierta manera mm. sería la palabra tradicional valenciano-castellano... O... Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que en valenciano teníamos otra palabra, que era en catalán, en este caso, que eran las patufets, ¿no?, que eran los, los... cómo se conocía, la verdad es que la génesis de la palabra TVO nace de la primera publicación reconocida como tal, que era el TVO, de la editorial Huigas. Pero en catalán la primera publicación, que es anterior al TV, es Patufet. En Patufet sí. Y el Patufet, pues eh, en Cataluña se conoce como Patufets. Y el origen el origen en este caso es el mismo en los dos casos. Simplemente eh, de la primera publicación de este estilo se agarra Es un poco como la Coca-Cola, ¿no? Las bueno, sí. A ver, eh, todo esto viene más o menos... La verdad es que no está muy claro dónde está el origen de, del cómic como arte. Eh, porque realmente eh, el cómic lanza sus raíces... ...en la narrativa dibujada... ...cualquier forma de narrativa dibujada anterior... ...forma parte de la historia del cómic... no ...desde las pinturas en las cavernas... ...que estaban contando historias ya... ...pues bueno, no son tebeos evidentemente... ...pero pero bueno, ahí está el germen... ...de lo que luego sería contar historias con dibujos... ...lo tenemos en el tapiz de Bayó... ...en las cantigas de Santa María... ...como contaban historias casi con viñetas y con filacterias... Eh, ...en las aucas de, que iban contando por ahí... en los ...la literatura de Cordel... ...que se contaban historias con viñetas... Quizá digamos el que define más claramente eh, el lenguaje del cómic es el suizo Topfer, ¿no? que es el primero que empieza a hacer algo que ya es prácticamente igual a lo que llamamos cómic. Curiosamente dedicado a adultos, porque eso estaba dedicado a adultos, pero luego resulta que por, la, por diferentes razones el cómic se fue eh, dejando... A, a los suplementos infantiles no solo infantiles sino a los suplementos que van dedicados también a la gente que no sabía leer y eh, se quedó restringido al área infantil y aquí en España la verdad es que casi desde sus inicios se ha quedado restringido se quedó restringido en esas primeras épocas al área infantil y ahí, ahí nacieron digamos en esos suplementos infantiles de los periódicos fue el germen de los de lo que llevamos veo mm -hmm. También podrían decir, ¿no? por ejemplo, en el caso americano y, y sin eixir de la prensa eh, Flash Gordon o ¿no? todos estos clásicos eh, el público era más adulto ¿no? y también se donaba la casualidad que muchos inmigrantes aprendían inglés y dicen esas cosas Sí, bueno, piensa que en Estados Unidos que es donde digamos se forma eh, o toma forma definitiva ya el cómic porque aunque es, como te digo la, la, el origen es europeo clarísimamente es en Estados Unidos donde toma la forma que conocemos como tal ...fundamentalmente a través de, de los suplementos... ...de prensa americana... ...ya a finales del siglo XIX... ...empiezan a aparecer series como... ...Jogan eh, Sally, a través de un personaje famosísimo... ...que es Yellow Kid... ...un personaje que incluso daría nombre a la prensa amarilla... ...o sea el Yellow Kid era un chino... ...un personaje chino que llevaba una especie de... ...de túnica amarilla... ...donde iban apareciendo las, las palabras... ...y precisamente como contaba historias... ...muy sórdidas de, de la calle... ...de los barrios... Pues a eso se le llamó prensa amarilla, ¿no? Eso es son muchas cosas que el cómic dio lugar. Eh, ahí empezó una forma de cómic que estaba dirigido a un lector más adulto, en principio. Y, de hecho, en la prensa americana, el cómic se diferencia claramente un cómic, digamos, más dirigido hacia adultos, que sería el de la tira diaria, donde, por ejemplo, aparecen personajes como eh, Brick Bradford, como eh, Rip Kirby, como, Alex Ray, como, como los personajes de Alec Raymond o Harold Foster, y la plancha dominical, que digamos que tiene... Una vertiente posiblemente más infantil, ¿no? Donde tenemos ahí a, a Little Nemo de Winsor McKay, etcétera, etcétera. Pero yo creo que desde el principio en Estados Unidos el cómic sí que tenía una vertiente más adulta de lo que luego fue. Paradójicamente, con el tiempo, el cómic se fue relegando al ámbito infantil hasta el punto de que, a partir de los años 50, eh, a partir de la publicación de una obra, que es La seducción del inocente, del doctor Frederick Graham, pues se acusa al cómic de ser una perversión, y que tenía que volver al ámbito completamente infantil y divulgativo, ¿no? Pero siempre estuvo ahí, eh, luchando entre la expresión adulta y una expresión infantil. pero acotar un poco la entrevista, además más centrarse en el cómic valenciano, ¿no? uh -huh. que es a lo que más o menos venía a hablar Wii. Eh, y, claro, tenemos el mismo problema que cuando hablamos del cómic en general. ¿Qué es el, el inicio del cómic valenciano? ¿Son los auques? Es... Claro, eh, yo creo que aquí en, nuestro, en el caso particular del País Valenciano, eh, es evidente que, que las au el, les auques son posiblemente la, la primera expresión de narrativa dibujada que tenemos clara, ¿no? Cuando uno ve un auca de, del siglo XVIII del siglo XIX, eh, ve claramente un cómic, más con una narrativa muy definida, quizá no con las formas que tienen ahora, pero sí con una expresión de, de continuidad, de secuencialidad, de contar una historia con dibujos, que es lo, lo fundamental, ¿no? En ese sentido, las aucas serían el origen. Luego ya esas aucas pues poco a poco se van recopilando en publicaciones satíricas y posiblemente las primeras expresiones que tenemos aquí en Valencia sean los suplementos de los periódicos, de nuevo, el suplemento de gente menuda de las provincias, etcétera, etcétera, con personajes como Colilla, que eh, posiblemente sean los primeros personajes que aparecen en el cómic, aunque ya posteriores a lo que estaba pasando en el resto de España. En ese sentido, también hay que pensar que aquí en, en Valencia... Eh, teníamos una industria editorial potente, siempre tenemos el, el ejemplo de Carceller a principios de, del siglo XX, que, que realmente fue una gran productora de, de cómics. Es verdad que comenzaron quizá ahí, pero fíjate que precisamente a través de Carceller pues lo que tuvimos fueron publicaciones dedicadas al público adulto. Ahí también tuvimos eh, publicaciones como La Traca, La Chala, eh, que eh, que, bueno, que eran publicaciones donde había cómic y un cómic claramente dirigido a un público adulto. ¿no? O sea, en ese sentido sí que tuvimos una cierta tendencia pionera, ¿no?, de, de hacer un comilla para adultos desde aquí de Valencia. De hecho, las publicaciones más importantes que se hacían durante la República posiblemente fueran las valencianas, junto con alguna madureña como Gutiérrez. Uh -huh. Podríamos decir ¿no? que el sinisis del CBO es lo que me contaba mi abuelo cuando yo era chico Ted. ¿no? Ella hacía. casa o sea, que ella un el con lo cual ella hacía Colilla, que era el, el personaje estrella del su suplement. Y después está toda la tradición de la traca, que fin si todos podemos remontar a la década del SDEU. Estamos... Sí, bueno, la traca empieza prácticamente ya en el siglo XIX, es, es muy, muy longeva. Pero cuando la coge Carceller, sobre todo ya a partir de, de los años 30 es cuando le da una vertiente mordaz, satírica y salvaje, casi. Y la verdad es que, eh, bueno, la traca tiene una importancia fundamental. Por desgracia, Carceller fue fusilado, junto con otros dibujantes, precisamente por, por defender la libertad a través de la traca. Y así una de las primeras figuras ¿no? que puede ser mentar, es la de Pérez del Muro, que es precisamente uno de los colaboradores de Carceller y el autor de efectivamente, Colilla. Efectivamente, efectivamente. Eh, fue uno de los primeros dibujantes que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana quizá no lo suficientemente famoso y reconocido porque es cierto que aquí tenemos una característica y es que la explosión que hubo del cómic en la Comunidad Valenciana a partir de los años 40 eclipsó todo lo que había pasado antes mucha gente piensa que el cómic en Valencia empieza con Roberto Alcázar y Pedrín y con la editorial valenciana y la verdad es que no, teníamos una tradición previa como bien dices que claro, el problema es que la, la importancia la cantidad de obra todo lo que es la, el gigantismo casi que, que supone editorial valenciana, pues la verdad es que ha ocultado durante mucho tiempo que durante los años anteriores hubo, una, eh, pues, hubo en Valencia realmente un escenario de comida realmente interesante. Defendo pardis y oscurantismo que tenía de todo lo que va a haber a Vance. Eh, Pérez del Muro, sabemos, no van a eixer, ¿no? porque cree que van a nacer en México, pero va a vivir a Barcelona, Valencia es... És... No lo tengo muy claro, la verdad es que no, no lo sé, pero sí que sé que, que efectivamente son figuras difíciles de buscar y de rastrear muchas veces. Piensa que también, por ejemplo, en esa época era muy habitual trabajar con pseudónimo, que el mismo dibujante trabajara con cuatro o cinco pseudónimos diferentes, y muchas veces es casi imposible rastrear ni siquiera toda la obra que han tenido, con lo cual es difícil, es difícil buscar, no tenemos datos, no solo no tenemos datos, sino que a veces es difícil encontrar las publicaciones, son publicaciones que estaban pensadas para para ser leídas y, y desaparecer, muchas veces ni siquiera están en las hemerotecas. Y la verdad es que hacer rastreo de, de esa gente es difícil. No quedan, en la mayoría de los casos, herederos, no quedan o si quedan, ya estamos hablando de dos o tres generaciones después, que ni se acuerdan de ellos, que no tienen en sus casas, eh, en muchos casos, eh, información sobre ellos... En otros, por ejemplo, es que sencillamente eh, destruyeron la información, porque claro, como algunos de ellos fueron muy significados eh, republicanos, pues cuando llegó la dictadura eh, destruían la información que tenían sobre sus parientes, ¿no? Entonces eso también hace que eh, sea muy difícil investigar sobre estos autores. El caso de Carceller sería paradigmático, ¿no? Carceller es el caso más paradigmático que afortunadamente hemos tenido, pues hace poco, eh, el hecho de, aparte de celebrar eh, su desgraciado asesinato. Eh, Hemos tenido un, un investigador que ha publicado un libro en la editorial del Nadir, la que ha hecho una la labor, labor eh, absolutamente extraordinaria, eh, en, rastreando, buscando, entrevistando a familiares. Pero bueno, el mismo, recuerdo que tuve la suerte de estar en una tertulia con él, y él comentaba la, la dificultad extrema de conseguir datos, de conseguir información, porque se había perdido, se había quedado... En algunos casos no solo se había perdido, es que se había borrado. Con lo bueno, cual es muy difícil. Antonio Laguna fue uno una de las primeras entrevistas de este programa y, de hecho, eh, el, y se programaba verde de durar mes de una hora y cuarto porque la cantidad de edades que aportaba y noves eran la, la labor que ha hecho es espectacular, Antonio Laguna, y no solo eso, sino que eh, lo que le ha costado. No estamos hablando de una labor de, de seis meses, estamos hablando de años de trabajo, de años de investigación, que se han volcado en un libro que me parece fundamental para entender la historia de la sátira en Valencia y también de la historia de la democracia en Valencia. Uh -huh. Be, ¿Podemos entender ¿no? que a partir del 36 y del 39 unía un trencamiento en todo lo que ña graban. Sí, por desgracia no solo eso, sino que aparte es que eh, los dibujantes se ven perseguidos en muchos casos, porque la mayoría se habían significado en el bando republicano y eh, desaparecen, son en algunos casos por desgracia ejecutados y otros sencillamente abandonan el cómic o lo dejan o, o se van al bueno, exilio. Y la verdad es que eh, prácticamente desaparece todo. Hay que añadir que no solo pasa eso, sino que a partir del 39, con el fin de la guerra, eh, el gobierno franquista dicta una serie de, eh, de leyes y de normas que hacen muy difícil publicar TVOs. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que no podía haber publicaciones periódicas. Eh, debido a la escasez de papel, que además tenía que ser utilizado única y exclusivamente para las publicaciones del régimen, eh, no se podían publicar series y eso hace que claro la tradición por ejemplo de, de revistas como Pulgarcito que es publicada en Barcelona u otras publicaciones pues desaparece porque no se podían publicar series que tuvieran continuidad en el caso particular por ejemplo del Pulgarcito lo que hicieron fue eludir la, la prohibición cambiándole cada semana el nombre un día era selecciones del Pulgarcito el otro día Gran Pulgarcito el otro día era es decir cada día le cambiaban el nombre pero no le ponían en numeración para evitar que pudiera ser y eso dio lugar a que aquí en Valencia curiosamente se cogió eh, el modelo de, a través de la editorial Guerri se cogió el modelo de publicación italiana en cuadernillo Paisado, y se empezaron a publicar eh, monográficos de adaptaciones de películas, de aventuras sueltas que tuvieron muchísimo éxito y eso fue la base de un tipo de publicación que otra editorial que fue Editorial Valenciana explotó espectacularmente con un personaje que no tenía numeración pero que era un personaje que era Roberto Alcaza año 41 cuando Editorial Valenciana crea Roberto Alcázar y Pedrín, de la mano de Eduardo Baño, pues sienta la base de lo que va a ser la forma de entender el TBO durante los años de la posguerra. ¿Y quién sería esa base? El cuaderno de Aventuras, una aventura absolutamente delirante, exótica, una aventura de evasión que hiciera olvidar a la gente dónde estaba y qué es lo que estaba pasando. O sea, estamos hablando de los años más duros de la posguerra, justo... En los años 40, los años de, de la criba que realiza Franco, los años más salvajes del, del franquismo, y los años más difíciles para toda la población que está absolutamente eh, esquilmada. ¿no? Entonces los TVOs es un medio de evasión barato, un medio de evasión sencillo, y lo que hacen es llevar a, a la gente, pues, eh, sencillamente lugares de imaginación. Es curioso que las dos grandes series que, digamos, aparecen en estos momentos de editorial valenciana, que fueron Roberto Alcázar y Pedrín y, y el guerrero del antifaz de Manuel Gago, pues en ambos casos fueron tildadas de franquistas, de continuadoras del régimen e incluso de ser eh, mensajeros del régimen franquista, nada más lejos de la realidad. En el caso de Eduardo Bañó, eh, republicano y de republicanos, o en el caso, por ejemplo, de Manuel Gago, que era un joven viní, que venía de Albacete prácticamente eh, sin posibilidades de hacer nada, ¿no? En ambos casos, si uno lee los teos por ejemplo, de Roberto Alcázar... ...que siempre se le ha acusado de ser franquista... ...o incluso de ser la imagen de Primo de, Re de, de, Primo uh -huh. de Rivera... ...bueno, eh, cuando lees los teos de Roberto Alcázar... Eh, ...lo único que hay que pensar es que se tomaba este hombre para hacer los teos ...porque en modo alguno vamos a encontrar una glorificación del régimen franquista... ...ni nada por el estilo, lo que vamos a encontrar son gorilas espaciales... Eh, ...chinos malvados, eh, extraterrestres... Eh, las cosas más alucinógenas o sea, es un veo realmente que uno le dice, pero por favor, ¿esto qué es? ¿no? es un delirio, porque lo que se buscaba era eso, el delirio, el, el olvidarlo todo, ¿no? Las acusaciones yo recuerdo como Eduardo Baño lo contaba ¿no? que cuando le decían que Roberto Alcázar era primo de Rivera, se cogía un cabrero increíble a ver si soy yo <risa> y efectivamente él tenía un cuadro en su casa yo lo recuerdo que pues todo repeinado de la época, porque en los años 30 uno se peinaba así y tenía un parecido, pero era él, era él. Otra cosa es que lo dibujara bien o mal, que la verdad es que Eduardo Baño fue uno de esos que nunca aprendió a dibujar, pero daba igual porque las series eran tan divertidas que, que la verdad, vale la pena leerlas, ¿no? Y en el caso de Roland y faz lo que primaba eran los valores tradicionales, que no tienen que en este caso sí que fueron adscritos al franquismo, pero yo creo que que Gago lo que hacía era intentar traer la épica de la Edad Media. Él buscaba reproducir la épica del Príncipe Valiente, la épica de las grandes series de aventuras y eh, también el exotismo, los lugares complejos, el, el hacer que la gente fuera héroe durante el ratito que estaba leyendo ese veo uh -huh. En el caso de Roberto Cazari y en ¿no? eh, lecturas obviamente más modernas, no les cueta ni esa, esa época, también bien ¿no? que era con que ahí se preñía la J.P. Per, per el show Counter. Como cualquier superhéroe, como cualquier superhéroe, o sea, todo superhéroe tiene una base que se podría decir fascista si se quiere, no es decir, efectivamente todo superhéroe se toma la ley por su mano. Eso, evidentemente, hoy es discutible. Estamos hablando de personajes de género, de un género que nace en los años 40, pero que nace también del género negro. En el género negro los héroes se toman la ley por su cuenta y yo creo que en ese sentido sí que es verdad que es discutible. Es discutible y, evidentemente, si uno hace una lectura política, pues hay mucho que, que cortar. Pero desde el punto de vista de lo que se está haciendo, pues es una de las bases del género. Cualquier género de aventuras, el héroe se toma la ley por su cuenta con lo cual no están haciendo nada diferente de lo que estuviera haciendo cualquier otro personaje desde Flash Gordon hasta Superman o cualquier otro es decir, se toma la ley por su cuenta otra cosa es el resultado ¿no? de eso ¿no? eh, si el resultado es simplemente llevar al malo a la cárcel, pues tampoco hay que pensar que, que los argumentos son muy ingenuos, no, no creo que haya que hacer lecturas, como muchas veces se ha hecho, muchas veces nos olvidamos eh, esto ha pasado mucho en el cómic que el cómic lo hace gente que no es de la alta cultura el cómic nunca ha sido alta cultura. Ahora ahora estamos empezando a conseguir que sea alta cultura porque quizá el concepto de high en y no brow ha desaparecido. ¿no? El, el, el concepto de alta cultura y baja cultura ya afortunadamente lo hemos dejado de lado. Pero el cómic nunca lo ha sido y la gente que hacía cómic era gente del pueblo. Y la gente del pueblo lo que hacía es mostrar lo que había a su alrededor. Entonces los cómics lo que son es un gran documento sociológico de su época y hay que analizarlo siempre en su contexto. Eh, siempre, por ejemplo, podemos poner el ejemplo típico, ¿no? Eh, Tintín en el Congo. Era un teveo racista, xenófobo y colonialista. Claro, es que a ver, en la Bélgica de los años 30, ¿quién no era racista y colonialista? Eh, y de encontrar en, en que él ya era mes conservador, que no. Tampoco era humanista, no era un conservador espectacular. eh Pero, de hecho, él mismo, fíjate hasta qué punto, que él mismo fue redibujando el teveo continuamente cada vez que le acusaban, porque él era consciente de que efectivamente. ...estaba ese mensaje y él lo fue cambiando... ...porque no le gustaba ese mensaje... ...pero es que, volvemos a antes es un TVO del año 30... ...¿qué quieres en un TVO del año 30? ...si esa era la sociedad de la época... ...yo creo que en ese sentido, los TVOs de Roberto Alcázar... ...por ejemplo, que se les ha acusado de ser conservadores... ...pues sí, claro que lo eran... ...en esa época todo el mundo era ligeramente conservador... ¿no? ...luego lo que pasa es que claro, como la serie de Roberto Alcázar... ...es la serie más longeva de la historia... ...europea, por pues son 1.600 ejemplares... ...una cosa espectacular... Claro, cuando resulta que más adelante eh, empiezan a aparecer críticas, pues yo qué sé, que consideran que la mujer tiene que estar en casa trabajando, o, o, o por ejemplo el hecho de que los chicos lleven el pelo largo, lo critica. Todo eso eh, está indicando que es una serie conservadora. No, está indicando la visión de un hombre ya mayor hacia la sociedad que está cambiando. Yo creo que si cualquiera coge a cualquier abuelo nuestro, o incluso a nuestros padres, pues cuando nosotros empezamos a ser un poco más modernitos lo critican, porque hay esa reacción no generacional, y lo que estábamos viendo era la reacción generacional, sí, era conservador evidentemente, son un cómic que se ha quedado fuera de su época, pero hay que leerlo siempre en el contexto de su época ¿Roberto alcázar me sabéis, ¿Fins? cuándo dura? Pues prácticamente hasta los años 80 como, la verdad es que tiene una ...una longevidad increíble la serie... ...prácticamente hasta la desaparición de, de, Valenciana. de Valenciana. en el 186... Oh. ...tornemos un poquito a re ¿no?... ...a mi chance de creo que en el 44 aparece Jaimito... ...y parlen de la otra tradición de la Valencia... De Skola ...claro, Skola. efectivamente... Eh, ...cuando aparece Jaimito... ...lo que hace es, digamos... ...contraponer... ...lo que estaba se estaba haciendo en, en Barcelona en ese momento... ...digamos que el éxito de Valenciana... ...fue el cuadernillo de aventuras... ...fue el gran éxito... ...fue la, la explosión total... Y, eh, de hecho, Valenciana eclipsó a la editorial Bruguera, que era la gran editorial de cómic infantil que había en ese momento. Bruguera intentó, por todos los medios, competir con Valenciana, pero no lo consiguió hasta el año 56, que saca el Capitán Trueno. Pero ellos seguían con una publicación más infantil, más dedicada a un público más infantil, que los cuadernillos de aventuras que eran más juveniles. ¿no? Eh, lo que ocurre es que Valenciana intentó, a su vez, competir con Bruguera en el ámbito infantil a través de Jaimito, con un humor diferente. Lo que hicieron, yo creo que muy bien, es diferenciarse en la forma de hacer el humor. Bruguera tenía un humor más sarcástico, tenía un humor más social, en ese sentido. O sea, lo que estábamos diciendo antes, uno coge un TVO de Bruguera, de los años 40, un pulgarcito, y es fácil hacer una lectura social. O sea, hay, de hecho, dobles lecturas. Escobar, por ejemplo, en carpanta hacia una crónica atroz de, de la posguerra, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar a los estudios de Valenciana. los estudios de Valenciana son unos tuyos más blancos, si se quiere. No tienen esa mordacidad. Es un humor mucho más infantil, pero eso no quita que no sean realmente brillantes en su imaginación o, o en su delirio. Eh, Jaimito, por ejemplo, pues a través de, persona, de autores como Palop, pues, eh, desarrolla series magistrales. Y es cuando entra Sánchez, cuando ya la, la revista despega, sobre todo a través de la creación de un personaje que tendrá su propia publicación, que es Pumbi. ¿no? Pumbi yo creo que es uno de los grandes cúlmenes del TV Valenciano y del TV Mundial. Eh, posiblemente se le, se le ha arrinconado por ser en exceso infantil, pero yo creo que pocos TVOs tienen esa capacidad de, de imaginación casi surrealista que tiene Pumbi y de, y de creatividad desbordante que tenía Sánchez. En, ...en su obra. hay uh -huh. que sale en el 50 55, no? Cuando se, Pumbi comienza en Jaimito... ...pero enseguida te capsularás el propio... Sea, sí, copy? porque tiene un éxito radical... ...y, y yo creo que, que... ...es es posiblemente uno, es un tebeo que muchas veces... ...cuando hablamos del tebeo valenciano... ...nos olvidamos de Pumbi... ...y yo creo que hay que reivindicarlo... ...como uno de los grandes tebeos de la historia del cómic... ...no solo del tebeo valenciano... ...ni del tebeo español, de la historia del cómic... ...es una serie que en ningún momento... Eh, ...pierde calidad, es una serie que durante toda su... ...publicación... Eh, es, es un referente de, de imaginación, de nuevas ideas, de, de escenarios increíbles, de, de historias que realmente eh, pues representan el, la fecundidad que tenía su autor, que era absolutamente magistral. Y así, ¿no? Fendo un poco de comparación Baño y El Guerrero Antifaz, en el caso de Sánchez, sí que es verdad que la serie se va modernizando y actualizando, diría yo que completamente, ¿no? Sí, la serie fue cambiando, fue modernizándose, fue él supo perfectamente, volvemos a lo de antes, ¿no? Leer su tiempo y eh, ese, el hecho de ser dirigido a niños no quitó que él supo ir cambiando. Es cierto que quizá en la última etapa eh, pues ya derivó hacia unas líneas que quizá no eran tan interesantes sí y perdió un poco esa frescura, ¿no? porque intentó incorporar dentro de Pumbi pues eh, cuestiones que venían del manga o del anime. Y bueno, ahí sí que ya posiblemente perdió un poquito eh, la frescura que tenía antes, cuando, por ejemplo, eh, empieza a hacer las aventuras de los Pumbitrones y todo esto, pero, pero prácticamente durante 30 o 40 años la serie es un referente de, de, de imaginación, de frescura, de, de cierto gamberrismo, eh, soterrado, ¿no? Pero muy, muy, muy light, muy ingenuo Pero es una ingenuidad encantadora Es una serie deliciosa uh -huh. Como tú has dicho, ¿no? es una serie ingenua Pero que te sea puntech, no. Después también estaría el personaje de Bartolo de Palop Que en este caso probablemente es el más brugueriano ¿no? De todas la valenciana o... Sí, posiblemente es el más brugueriano Y quizá el más brugueriano sus Rojas ¿no? Quizá Rojas de la cámara Con los personajes que hacía era el más, el más bruguera Hasta el punto que llegó a trabajar sí. para Bruguera ¿no? Bueno, Sánchez también Sánchez también, pero muy poquito eh, el, el tema es que sí, efectivamente. Eh, pero yo creo que la, Jaimito siempre tuvo una personalidad diferenciada, igual que Pumbi. Y era muy fácil reconocer una historieta de Bruguera y una historieta de Valenciano en ese sentido. Tenían personalidades muy acusadas como diferentes. Uh -huh. Y continuamos en el caso de Pumbi, ¿no? Como tú has dicho, arriba un momento en que ella comienza a hacer unas evoluciones un poco extrañas. Eso podían decir que es a partir de Ruitanta, ¿no? Que es cuando ya, ya en la crisis en el TVO. Sí, sí, aparte la, la editorial desaparece No solo la editorial desaparece Sino que comienza la lucha eh, brutal por la, por la recuperación de los derechos del personaje Que hay que decir que la editorial valenciana Pues es posiblemente eh, el, todo, todo el prestigio que alcanzó Durante los años 40 y 50 Como el gran referente del TV valenciano Lo perdió en su denodado intento de, de robar los derechos de autor de sus personajes ¿no? Ahí en ese sentido... Eh, la verdad es que es triste la memoria que tenemos de la última etapa de Editorial Valenciana, de ver cómo pues los herederos de la editorial eh, han luchado por no reconocer los, los derechos de autor de los, de los autores. Eh, vimos como en el caso de Sánchez consiguió ganar ese reconocimiento, pero por ejemplo el caso de Gago, de Manuel Gago no, y Manuel Gago no consiguió recuperar eh, los derechos del guerrero antifaz lo que me parece algo absolutamente, vamos, terrible, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hace poco se reeditaran, tanto en un coleccionable, tanto El Guerrero del Antifaz, como Roberto Alcázar y Pedrín, y que en el cuadernillo de presentación dedicaran casi dos o tres páginas a la familia que fundó la editorial valenciana y un recuadrito pequeñito a los autores era de vergüenza ajena. También que en el caso no el, el, el judici de Valenciana yo creo que donaría para un programa eh, Mateo ahí eh, sí. y en el caso de Sánchez eh, creo que recuperas de perla en per 2000 casi no dir, sí, con sí sí eh, sí fueron, fueron muchísimos años de lucha continuada eh, que evidentemente yo creo que están en la base de la pérdida de la propia identidad del personaje no o sea yo creo que es verdad que el personaje pierde un poquito su identidad durante esos años en lo que sale después pero posiblemente, eh, posiblemente no, seguro influenciado por, por la terrible lucha que se estaba llevando en este caso a nivel judicial por intentar recuperar esa dignidad. La verdad es que yo creo que es una cuestión de dignidad, el reconocer que el derecho de autor de los de los creadores es, es dignidad pura y dura y por desgracia eh, nos hemos encontrado con que en muchos casos pues los jueces no han dado no han reconocido esa dignidad. También pueden trabarse, no que todo este proceso, no a banda de obviamente cambios de modes y, y de la cultura en general, ha hecho que en el caso de Pumbi, no que podría ser el personaje más reconocible, a día de hoy prácticamente está olvidado, ¿no? Bueno, porque además una de las características que tuvo el juicio es que Sánchez recuperaba los derechos del personaje, pero no podía utilizar la marca del personaje. Por ejemplo, en Kamakuk no se publica Pumbi en como tal, sino que lo que se publica es Misifus y, y los Pumbitrones. Es decir no podía utilizar la marca, lo cual es, es a, a mi entender, es, es una vergüenza. O sea, es, es uno de esos episodios vergonzosos de, de la cultura de este país. Y claro, el Pumbi en Camacuc también era ni latina, la banda de pelcambi de claro, idioma claro, era... Claro, claro, uh -huh. claro, evidentemente. No tendría por qué haberlo cambiado, ni siquiera por el cambio en valenciano, evidentemente, porque era un nombre imaginario, da igual el idioma, eh, pero por ra las razones legales y para evitar problemas se les cambió podía utilizar el personaje, podía hacer nuevas aventuras del personaje, pero no podía utilizar la marca del personaje uh -huh. Y ve, el, la historia de Valenciana que siempre ha sido muy Da, da para, para una serie de, de terror uh -huh. Y con Diemno, eh, Valenciana en concreto, en el 86, que es un momento en que se conoce con una gran crisis del cómic, pero anteriormente, eh, digamos en este periodo en que la escuela valenciana de historieta va a acabar, aparece una nueva escuela valenciana. Sí, justo cuando muere Franco, eh, hay un resurgir del cómic a nivel nacional, y en particular aquí en Valencia, pues tenemos una generación de, de autores que, que está llamada a revolucionar el cómic. O sea, a partir del año 75, un poquito antes quizás, hay una, una escena de cómic realmente ya insurgente, sobre todo a través de los fanzines, eh, que están intentando pues ya reivindicar libertad. ¿no? El fanzine se convierte en un medio de reivindicación de esa libertad que no se tenía y eh, mira, mira lo que está haciendo fuera. Eh, pensemos que en los años 60, en Francia, por ejemplo, el cómic se convierte... En, eh, en el arma de la contracultura El mayor del 68 no se puede entender Sin las publicaciones de Eric Losfeld, Sin los TVOs de Forest Sin los TVOs de Pelaert Sin los TVOs de Nicolas Deville eh, Es decir, el TVO forma parte Y se reivindica como una parte del arte Que además sirve para reivindicar Pasa lo mismo en Estados Unidos Donde la sociedad más pacata eh, Encuentra en los cómics de underground Pues precisamente su mayor enemigo El, el underground americano de Robert Crumb a través de Zap Comics, etcétera, etcétera, o de Gilbert Shelton, o de tanto Span Spain Rodríguez, eh, lo que hace es luchar contra, digamos, años y años de cultura establecida. Es la época del Vietnam, de la guerra de Vietnam. Y aquí en España, claro, mientras que en otros países eh, la, el fanzine, que era como nacía, o publicaciones más de otro tipo, era contracultura. Aquí en España eh, esa contracultura tenía como contrapartida el que te podía meter en la cárcel. En otros países, sencillamente, pues... Se quejaban de ti, te insultaban, aquí no, aquí te metían en la cárcel. Entonces los primeros fanzines que se empiezan a hacer, a hacer en, España, en España, sobre todo en Barcelona, con el rollo enmascarado, pues eran perseguidos, eran perseguidos y, y secuestrados. Eh, eso, digamos, que ya genera un tipo de TVO diferente, un tipo de, una forma de, de entender el TVO diferente, que cuando muere Franco pues explota. Explota, sobre todo, a raíz de publicaciones satíricas como el Papus, que es un, una continuación del Arakiri francés, de lo que hoy conocemos también como Hebdo, ¿eh? que es el, el modelo que sigue, y eh, de publicaciones que empiezan a reivindicar pues todas las libertades que no se tenían. Eh, curiosamente, en Valencia las cosas cambian y se hacen diferentes, porque tenemos un personaje aquí, que es Mariscal, que hace fanzines que colabora en el rollo enmascarado, paradójicamente, pero mientras que Nazario está haciendo eh, TVOs que... ...reivindican el uso de las drogas... ...la homosexualidad... ...o el pegar a los policías... ...Mariscal hace los garriles... ...Mariscal hace una cosa completamente diferente... ...que realmente tiene que ver más con el cómic tradicional... ...tiene que ver más con la tira de prensa... ...tiene que ver más con, con Disney... ...tiene que ver más con Pumbi... ...y yo creo que eso... ...marca una diferencia... ...a la que hay que añadir el hecho que tenemos un autor aquí... ...que eh, actúa como... ...guía espiritual... ...de toda una generación que es Miguel Calatayud... ¿no? ...en los años 60... Eh, cuando se publica en España Trinca, eh, se intenta traducir en cierta manera el modelo de la revista Pilot francesa con un cómic un pelín más adulto, un cómic más elaborado y la verdad es que la, la lista de colaboradores de Trinca era espectacular, Antonio Hernández Palacios, Víctor de la Fuente, pero por ahí se mete un autor valenciano joven con un TV absolutamente increíble que es Peter Petrek que a diferencia de estos dos autores que he citado, que son académicos, que son dibujantes de línea clásica, académica, perfeccionistas, hace algo absolutamente pop. Hace algo que tiene que ver mucho más con el submarino amarillo que, que con el príncipe valiente. Y la verdad es que yo puedo entender perfectamente que cuando ese TV aparece, eh, a finales de los 60, pues una generación de autores jóvenes que tienen inquietudes alrededor del dibujo, alrededor del arte como Mitch Armut, como Daniel Torres, como Manuel Jimeno, eh, abren las páginas de Trinca. Ellos, que tienen además un bagaje de lectores de TVOs, que es el, el bagaje de haber leído El Pumbi, de haber leído Jaimito, de haber leído todos los TVOs que hay aquí, de repente ven eso y, y bueno, es que les tienen que reventar las neuronas. O sea, es que les... Yo entiendo que sería, vamos, un... El, el, los ojos se les quemarían, porque de repente alguien estaba haciendo algo que nadie había hecho nunca antes, y además era alguien de Valencia, que para colmo, cuando ellos fueron a buscarlo, les abrió su estudio y les ayudó. Y yo creo que ahí se generó un cambio radical en la forma de entender el TVO. El TVO en España estaba cambiando, porque de repente aparece una forma de entender el TVO como TVO para adultos, un TVO comprometido, empiezan a, de golpe y por razón, empiezan aquí a, a mezclarse todo lo que no habíamos vivido durante los años, años 60 y 70, de repente se vive en los 80, ¿no? Lo que en Estados Unidos era, por ejemplo, una forma de entender el TVO más adulta de género, un TVO de género más adulto, como eran bueno, las revistas de la Warren Publishing, con Creepy y todas estas, pues aquí se publican todas de golpe a través de las publicaciones de con 1984, Creepy, Comics Internacional. Luego, todo lo que es la, la reivindicación adulta del cómic que se vive en Europa a través de revistas como Metal Urlán, como Linus... Eh, pues aquí también aparece a través de revistas como Totem, como la propia Metal Urlán que tiene edición española, como Cimoc. Es decir, de repente lo vivimos todo a la vez, en una eclosión. Y en esa mezcla de cosas hay algo que es diferente, que es una serie de autores, valencianos, que publican una forma, que hacen una forma de TVO que no es ni la que hacía Metal Urlán, ni la que hacía Warren Publishing, sino que es una forma particular, que se le llamó Nueva Escuela Valenciana. Un grupo de autores que empezó a publicar en fanzines aquí. En unas revistas, unas revistillas que publicaba, que editaba eh, Nacho Rando, el hermano de Mariscal, que se llamaba Estudios del Single, y que luego dieron lugar a, pues, a pasar a publicaciones como veis mucho, sobre todo el Cairo, ¿no? y marcaron un antes y un después, y fueron realmente unos renovadores estéticos y formales eh, fundamentales. He tocado muchísimas cosas, ¿no? Porque, claro, o siga. Es lo que tú os comentas. Eh, a partir de finales de 70, principios de 80 se publica todo. He comentado esa es esa un de dispersión sí. francesa, això va pero una banda. Eh, de una otra banda también tenía, ¿no? continuo Bruguera, que tiraba a imitar lo que era Marcinel, lo que era el Espíritu, mm. etcétera, etcétera. El eh, Underground, eh, que es lo que así si se conoce como la línea chunga, normalmente en Barcelona. Después, hablaremos de Hyper Contraposición. todo el TVO adult ¿no? Fin si todo el Kenia de terror y TVO negre. ¿Qué es la Escuela Valenciana? ¿Es eh, ¿qué, ¿En decir, ¿en eh, qué delimitaba lo que era el estilo que se estaba frente así? Bueno, lo que ocurre es que, eh, claro, tenemos por un lado, digamos, toda una generación de autores más clásicos, que era lo que estaban publicando en la Warner americana, autores como Carlos Jiménez, como Alfonso Font, que hacían un género más, digamos, basado, más basado no, perdón, más derivado de lo que era la tira de prensa clásica americana. Luego tenemos una serie de autores, ...que siguen explotando el, el underground más rabioso... ...que son los que publican en El Víbora... ...los que se remolían error de Macoqui, de El Víbora... ...como Gallardo, Mediavilla, Max en sus principios... ...que lo que hacen es pues un TVO militante... ...un TVO contracultural... ...y luego aparece una revista que es Cairo... ...que reivindica una forma de hacer TVO... ...al estilo franco-belga clásico... Eh, ...siguiendo un poquito lo que Joshua Art ...llamó la línea clara que era un movimiento que intentaba recuperar la estética de Dergé, de, de Tintín, pero que realmente cuando uno mira lo que se hacía en esa época, pues era un poquito diferente. Y quizá, aunque Suárez fue el definidor de esa estética, yo creo que el gran, el gran valedor de esa línea fue Yves Chalan. Chalan eh, fue el que realmente definió lo que era esa estética, que él jugaba realmente a una mezcla de estilos, porque aunque su estilo gráfico podía ser más digamos, Moulinsat, Mares de lo Tintín temáticamente era, era Franken era Espirú ¿no? él jugaba muy bien esa mezcla de estilos y aquí en Valencia yo creo que eh, los autores siguiendo la, la estela de Calatayud que marcó unas diferencias estéticas propias, los autores lo que hicieron fue precisamente ese jugó a los salán ellos lo que hicieron fue renovar estéticamente pero mirando al pasado y mirando al pasado a las publicaciones de Valencia. O sea, Cuando uno ve los tebeos, por ejemplo, Charmut, lo que ve es evidentemente una renovación formal, drástica, radical, experimentación, de eh, casi eh, estar muy avanzada su época. Pero en el fondo, cuando ve la temática, ve lo que tratan, está viendo a Palop, está viendo a, a me está viendo a Coy, está viendo a los clásicos del TVO de toda la vida. Eh, pasa lo mismo con Sento. Sento está haciendo un dibujo pues, gráficamente muy avanzado muy vanguardista pero está haciendo historia romántica cuando está haciendo sus primeros TVOs eh, Daniel Torres cuando está haciendo eh, Rocco Vargas, está haciendo Flash Gordon eh, Miquel Beltrán está haciendo el cine de las slapsticks de los años 40 y 50 es decir, todos en cierta medida lo que están haciendo es reivindicando el género clásico reivindicando la aventura una aventura con una relectura irónica, evidentemente con una relectura adulta pero reivindicando ese te veo que se estaba haciendo algo, pero renovándolo a través de una nueva estética, a través de una investigación formal que da lugar pues, a un estilo absolutamente definido y propio de aquí de Valencia. Es verdad que todos estos autores, Manuel Jimeno, Miquel Beltrán, Sento, el propio Mariscal, Miguel Caratayud pues estilísticamente tienen muchísimas diferencias, pero entre todos sí que hay cierta coincidencia en ese estilo de línea clara. ¿no? Que Quizá maneje menos el que menos, aunque él mismo se define como el lado oscuro de la línea clara. ¿eh? Pero yo creo que en ese sentido eh, todos, todos eh, coinciden en, por un lado, la renovación del género y la investigación formal, con una estética muy propia de Valencia. Hay que también pensar que en todos ellos también hay una coincidencia muy clara, que es la presencia valenciana. Valencia aparece en todos ellos, la ciudad de Valencia Aparecen todos los teos en los de Mariscal En los de Daniel Torres, en los de Sento En los de Micharmut, en todos aparece siempre la ciudad Bello, También se podía decir en Barcelona y Si todos los TVOs de Bruguera ¿no? Que no eran precisamente muy Menos. Menos, si te fijas por ejemplo Los TVOs de Bruguera son atemporales Y también a geográficos Es decir, todos pasan en Barcelona Porque imaginamos que pasan en Barcelona Pero realmente no hay fondos En la mayoría de, de los teos no hay fondos, eh? no hay, eh, no hay eh, una definición clara de lugares, no se ve la Plaza Cataluña, no se ve las Ramblas. También se que la censura no hubiera permes. Bueno, no, la censura ahí no habría dicho nada porque la no había... ¿Carpanta pasan fama en las rambles podría ser muy subversivo? Eh, bueno, hay algunas historias de Carpanta que no hace falta que digan nada, yo recuerdo una en particular pero un pequeño paréntesis que me parece lo más subversivo que se ha hecho jamás, que es una historieta que, que un ricachón le dice a Carpanta que, estamos hablando de los años 40, ¿eh? dice, estoy enfadadísimo porque hay cortes de agua y no puedo llenar mi piscina. Carpanta, hace algo. Y Carpanta coja a todos sus amigos pobretones, los pone alrededor de la piscina y les pasa un pollo asado por delante a todos y van babeando hasta que llenan la piscina. O sea, eso me parece la historieta más salvaje, subversiva, que se ha hecho jamás en el teatro español. Y se hizo en los años 40, en la vamos, en las barbas de la censura. O sea, y pasó la censura porque ni se enteraron de lo que estaba haciendo este hombre. Eh, no, no les hacía falta poner ciudades, porque todo lo que estaba pasando estaba pasando por toda España. Entonces, la verdad es que eh, yo creo que en ese sentido eh, sí que hay una diferencia. Y es que efectivamente eso pasaba. Es verdad que en los teorías de Líbora, por ejemplo, sí que la ciudad aparece, pero también son ciudades genéricas el hecho de que sea Barcelona, Barcelona ni siquiera las historietas de Pons, por ejemplo tenemos que esperar un poquito más a que eso se generalice, cuando aparece ya Seguí y demás, que ya hacen una historieta urbana reconocible, ¿no? esa historieta urbana reconocible viene después de la línea clara valenciana pueden decir que los primeros que en el Estado Español feren historieta urbana reconocible fueron los valencianos? seguro, seguro, seguro. Ellos, la, la historieta urbana como tal, el primero que es Mariscal Mariscal es el primero que, incluso en sus fanzines, el Fanzina Valencia, es una celebración de la ciudad de Valencia, que el Miguelete y, y Santa Catalina se van a tomar chata, con referentes claros de la ciudad. Y la cápsula era la de las provincias. Efectivamente, eso, eso aparte era la, la ironía que había siempre detrás de Mariscal, al que siempre se ha pensado que era eh, muy ingenuo, pero siempre tenía muy mala leche detrás de lo que estaba haciendo. Uh -huh y ve ya que hablábamos de Barcelona y de Valencia no también en esta época tenía alguna especie de pique no entre lo que era la línea chunga y el sí el famoso pique de la línea chunga y la línea clara la verdad es que eh, luego lo hablas con la gente y, y ellos cuenta. te dicen que se ríen de eso porque incluso es eh, digamos que estuvo hasta en cierta manera coralizado no estuvo coreografi coreografiado bastante bien porque eh, en esa época incluso llegaba hay un famoso partido de fútbol línea clara la línea chunga ¿eh? pero no, yo creo que se lo, toman, se lo tomaban a chunga en este caso. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que hubo una, nace todo de un famoso enfrentamiento teórico que hubo a raíz de una exposición que hubo en la Fundación Miró de Tintín. La reivindicación de Tintín fue eh, aprovechada por un colectivo de gente, con Javier Coma a la cabeza, Román Gubern y otros, para atacar ese tipo de TVO, Porque pensaban que Tintín era una expresión conservadora y una expresión de un tema infantil que no había que reivindicar. ¿no? Y curiosamente eso tuvo enfrente a todo un colectivo de gente, con Joan Navarro, Adolfo para mí a la cabeza, de, eh, de teóricos que decían que no, no, que Tintine no te iba a reivindicar, que era una forma diferente. Bueno, ese enfrentamiento entre línea clara, y no voy a llamar línea chunga porque no era estrictamente, sino línea más académica, digamos que está en la base del enfrentamiento de línea clara, de línea chunga que yo creo que se creó a raíz de ese enfrentamiento que sí que existió, que además estaba en la prensa veías los editoriales del país y de la vanguardia hablaban de eso, era increíble ¿eh? Eh, que lo aprovecharon comercialmente para crear ese enfrentamiento, ese enfrentamiento ficticio que nunca existió porque de hecho, por ejemplo, Daniel Torres colaboró en el Víbora, Sento Corra colaboró en el Víbora eh, Gallardo o Max que empezaron haciendo línea chunga terminaron haciendo línea clara eh, fue, fue más marketing que, que otra cosa yo ahora cuando en el fans de, de María y yo y cosas así y les enseño lo que fue a Gallardo antes a Valdez alucinen voy a decir, no en el autor Claro, es que el, el Gallardo de sus inicios es un Gallardo guerrillero igual que Max Max al principio pues estaba haciendo Peter Pan que ya gráficamente ya era avanzado pero no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora que hace que uno ve eh, por ejemplo eh, el Bardino superrealista y lo que estaba haciendo antes y, y hay una evolución clara, ¿no? O Gustavo la actividad del radio, que tiene más relación con el underground americano que con lo que hay después. Pero todos convivieron en Elígora. El todos convivían ahí. Sento estuvo haciendo cosas en el Elígora eh, y Michalmoto estuvo a punto también de hacer cosas para Elígora. El es decir, realmente lo que había es un aprovechamiento que, que lo aprovecharon muy bien para, para generar pues, cierta polémica que vendía. ¿Y cree que a no puede impulsar una vegada mezclada la data de 1996? que es cuando...? Este no te veo, tanto el, el que va a como la línea chunga o underground, como la nueva escuela valenciana o la línea clara, también, to, también el que dies tú ¿no? montas revistas y acaba la nueva crisis del cómic. Incluso antes, yo pondría la fecha antes. Yo pondría la fecha prácticamente a finales de los 80, porque eh, tenemos la gran eclosión a principios de los 80. Piensa que las revistas comienzan a aparecer en el año 77, con bueno, antes habíamos tenido otras porque hay experiencias puntuales como Bampus, Rufus, que eran las, las ediciones españolas de, de las, de las eh, revistas de la warren americana. Tuvimos las eh, revistas como las de Burulán, que también fueron muy interesantes, como El Globo, Zeppelin, todas las que dirigió Luis Gasca, Drácula. Pero realmente la, la eclosión se da con la aparición de Totem. Totem es el que marca la diferencia. Tras Totem viene en 1984, y a partir de ahí es que prácticamente todos los meses aparece una nueva cabecera. Yo recuerdo que en 1982 conté 36 cabeceras de cómics mensuales, donde había revistas a imagen y semejanza del pilot francés de gran calidad, como Totem, Metal Cimoc, Cairo, pero también había revistas de género negro, como Cao Comics, revistas... Del, ...del oeste como Saluno, Argento Sargento Kirk... Eh, ...revistas eróticas... ...revistas de todo tipo... ...había hasta revistas autogestionadas como Metropol... ...que fue uno de los primeros ejemplos de, de autogestión autoral... ...y además una revista eh, autocontenida... ...porque todo pasaba dentro de un mismo espacio... ...un mismo universo... ...es decir, había una cantidad de oferta increíble... ...pero claro, no había suficientes lectores para todo... ...y hubo un crash absoluto... ...a finales de los 80 hay un crash brutal espectacular, todas las revistas desaparecen, queda tan solo El Víbora y Cimoc, que tampoco viviría mucho más El Víbora es la, la única que consiguió entrar en el año 2000 en el siglo XXI eh, pero con perdida ya completamente su identidad posiblemente eh, y la verdad es que desaparecieron todas y fueron sustituidas por los pues por el cómic book americano a través de la editorial forum y el manga que encontraron un ...pues un campo vacío donde coger sitio... ...y la verdad es que tuvieron muchísimo éxito... ...y la verdad, y por desgracia... ...todo lo que fue el gran momento de creatividad... ...de autores propios de aquí de España desapareció... ...y una volta desapareció todo eso... puede decir, la industria reventa... Eh, ...¿qué pasa con los autores? porque obviamente han continuado publicando y... ...depende, depende, cada autor sigue su camino... ...hay autores que siguen haciendo cómic... ...lo que pasa es que la mayoría de los que siguen haciendo cómic... ...lo hacen para el extranjero... ...el caso de Daniel Torres, por ejemplo... en ...el caso de aquí de, de España o autores de, como Carlos Jiménez, Alfonso Font, todos estos, la mayoría empiezan a trabajar para el extranjero. O, o algunos para Italia, para Francia, para Estados Unidos. Buscan, buscan caminos fuera de lo que hay aquí. Eh, luego otros, la gran mayoría, pues se reconvierten y se dedican a la ilustración, a la publicidad. Es el caso de Sento, por ejemplo, que es un prodigio de, de multidisciplinaridad, que empieza a hacer fallas, que empieza a hacer ilustración. El se dedica al guilliver. Sento es que lo toca todo, es un Vamos, un artista completo, un artista renacentista casi, ¿no? Eh, y otros, pues, que se dedican sencillamente a la ilustración, como Mitch Armut, Calatayud, que se convierte prácticamente a la ilustración, Mariscal al diseño, tiene el éxito con Kobe, y deja... No abandona nunca el cómic, porque la verdad es que Mariscal siempre hace cómic, pero no estrictamente cómic, sino que hace cosas derivadas del cómic. Y otros autores, como Manuel Jimeno, pues, eh, o Mikel Beltrán se... Se convierte en audiovisual y entran en Canal No, hacer guiones. Es decir, cada uno busca su camino como puede, ante la ausencia total de una industria. No ausencia de industria, porque industria hay, y además de grandes editoriales como Planeta de Agostini, sino de una industria que no apuesta por el autor español. Que no apuesta por el autor español o que no apuesta por ser narrativa. Que no apuesta por la producción propia, porque es demasiado cara. De repente las editoriales encuentran que, que publicar TV americano es diez veces más barato que producir un TV español. Pues, ¿para qué eh, hacer lo mismo si vas a vender diez veces más? Y encima es mucho más rentable. Me parece que, por desgracia, no, no hay, eh, digamos, una línea editorial... Eh, creativa o artística, sino que hay una línea literal simplemente marcada por la economía, y la economía te dice que contra más ganes mejor, y la fórmula está clara, compro los derechos muy baratos y vendo muchísimo, con lo cual gano muchísimo. De la otra manera tengo que producir a un autor, pagarle mientras está produciendo, y le tengo que pagar más dinero, porque ella es una obra dedicada, no gano tanto, pues, ¿Qué tengo que hacer, pues lo que gana más. Uh -huh. pueden decir que este berry cambiado un poquito asado o simplemente el éxito de los tres fuera? o Bueno, el... yo creo que la el cambio empieza en los años, a mediados de los 90, precisamente aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que es a través de la editorial Ediciones de Ponen. Paco Camarasa. Paco Camarasa, por desgracia ha fallecido hace un par de meses, eh, es el que marca la diferencia. Paco Camarasa crea junto con MacDiego Ediciones Joputa, que muy rápidamente se transforma en Ediciones de Ponen y crea una nueva forma de editar autores españoles. Primero, editan un formato libro, lo que hoy conocemos como novela gráfica. Es el primero que apuesta por ese formato. Es el primero que apuesta por un TVO de producción propia avanzado y vanguardista. Y es el primero que digamos, marca ese camino que luego seguirá seguido muy de cerca por dos editoriales, una madrileña y otra mallorquina, que son sin sentido en revés. De hecho, se crea el eje. Se habla del eje Madrid-Valencia. Bueno, realmente sería llama madrid ONIL, mallorca y ellos, digamos, que, que marcan la referencia. Berry vendría un poco después, eh, primero editando material extranjero y apostando también por ese formato, ¿no? Apostando por un... Quizá de, de las cuatro editoriales, la única que sobrevive ahora es Berry y es quizá la que mejor lo ha hecho, sin duda, ¿no? Porque no solo ha sabido reconvertirse, al principio publicaba sobre todo material americano, pero ha sabido encontrar un camino a la novela gráfica. Eh, hay que reconocer ahí la labor de Laureano Domínguez, que es un editor extraordinario, y un, una persona que sabe de TV, es como pocos en este país, eh, y apostar por los autores españoles. Mientras que la gran mayoría de las editoriales no apostaban por el autor español, Astiberri sí que lo hizo, igual que Ediciones de Ponen. Y digamos que en ese sentido, eh, bueno, pues ahí por lo menos todavía tenemos a, a editoriales como Astiberri. Pero cojo, también es cierto que, igual que ha pasado en el mundo editorial del libro, que han empezado a aparecer pequeñas editoriales que lo están haciendo muy bien, todos tenemos en la cabeza impedimenta nórdica. Etcétera, Blackie Books, etcétera, etcétera. Pues en el mundo del cómic está pasando lo mismo. Están apareciendo pequeñas editoriales que están editando cómics y lo están haciendo muy bien. ¿Furgencio Pimentel, por ejemplo, Fulgencio o... Pimentel es una editorial prodigiosa. A Papa Comics, eh, a, a Outsider Comics. Eh, es decir, digamos que eh, el modelo de publicación ha cambiado. La tecnología ha cambiado. También hay que pensar en eso. No solo es una cuestión, es una cuestión por una parte sociológica. La gente ya no quiere series, la gente ya no quiere continuar. Y por otra parte también, tecnológicamente ya es posible editar pequeñas tiradas sin que eso suponga costes extraordinarios, ¿no? Claro, muchas veces lo, lo comentamos ¿no? en Petit Comité que hace 20 años que le dijera a un editor que publicara eh, el Building Stories de Chris Ware, ¿no? Es que se moría, vamos, una caja con diferentes formatos, estás loco, en una tirada pequeña, cuando, es que claro, tecnológicamente hace 30 años para empezar a mover una, una imprenta tenías que mover 5.000 ejemplares. O 10.000, las distribuidoras no te cogían menos de 15.000. ...es pues claro, las tiradas, el arriesgar por un libro era realmente caro y el riesgo era muy alto. Hoy en día haces tiradas a la carta. Hay libros que tiran 500 ejemplares. 500 ejemplares, pues no hay, no hay riesgo. También se ha, se ha dado un cambio: es que el riesgo ha pasado delito al autor. Antes el autor, pues cobraba esos 15.000 ejemplares o una parte de esos 15.000 ejemplares. Y si era un fracaso. El que asumió el fracaso era el editor y ahora lo que pasa es que como se tiran 500 ejemplares o incluso menos, eh, el que toma todos los riesgos es el autor, claro porque si no vende se queda sin cobrar y el trabajo está hecho, no o cobra muy poquito. Bueno, no afecta solo al cómic, afecta al libro en general, hemos cambiado los modelos y en ese sentido pues también el cómic está cambiando su modelo a través de pequeñas editoriales que prácticamente cada día están anunciando comis o editoriales de libros que están publicando comis en el caso por ejemplo de impedimenta nórdica que comentaba antes están publicando comis o recientemente por ejemplo confluencias ha anunciado que va a publicar esfar bueno es siempre bueno ve uh -huh. Álvaro creo que ya hemos mencionado todo el tema que ni había eh, resmes eh, agradecerte la tuvo amabilidad para haber respuesta a nuestra querida y, y resmes esas que tienes la puerta abierta uh -huh. muchas gracias a vosotros